En esta ocasión quiero llevarles mi análisis de dos obras muy populares y que podríamos hacer extensible dicho análisis a tantas otras obras que utilizan la misma metodología de investigación. Me estoy refiriendo al famosísimo libro Pasión por la Excelencia de Tom Peters, que ya tiene cerca de 30 años, y el más reciente también Éxito Editorial, aunque más desapercibido en España, de Jim Collins que lleva por título Empresas que caen y por qué otras sobreviven. En cualquiera de los dos libros y de tantos otros que podríamos eh, escoger, subyace la misma metodología de trabajo, es decir, analizar empresas y sus resultados empresariales y ver la posibilidad de correlación entre cómo organizan las empresas sus recursos, cómo tienen su metodología de trabajo, cuáles son su cultura y su forma de trabajar y la posible correlación, como digo, con los resultados empresariales, de manera que al final se pudiera sacar un modelo que dijera qué deben hacer las empresas para obtener buenos resultados o por qué las empresas que obtienen malos resultados utilizaron una forma de trabajo u otra. Esta metodología de trabajo, muy habitual, por ejemplo, en lo que son eh, los distritos industriales o clústeres muy cerrados, como por ejemplo el de la cerámica en la provincia de Castellón, son muy habituales en toda la bibliografía de management. En estos dos libros, que he querido comparar hoy para traerles la, la reflexión, subyacen una serie de puntos comunes con, como digo, casi 30 años de diferencia. Así, por ejemplo, Tom Peters dice que la excelencia sobresale en aquellas empresas enfocadas a la acción, con mucha proximidad al cliente, con autonomía y empowerment de sus recursos humanos, que se dedican a lo que saben realmente hacer, con una estructura sencilla y que a la vez son capaces de centralizar y descentralizar de forma ágil. Entre ambos autores han aparecido otros más recientes, como podría ser Gary Hammer, que dice que no conviene pensar tanto en productos como en sectores. O más reciente, el doctor Chan, que habla de crear nuevos espacios competitivos. Todo ello conducirá a empresas que consiguen éxito. Jim Collins, en su libro, que tiene aportaciones muy novedosas, habla fundamentalmente del liderato. Primero definir quién y después definir qué hacer. ¿Quiénes somos? con qué recursos internos contamos y luego podremos pensar en qué hacer, enfrentándose a hechos reales, centralizarse en aquello que apasiona y que se puede ser el mejor y disponer de los recursos, sobre todo enfocando toda la acción a lo que es la idea final de la organización. Y en el liderato que él define como nivel 5, que es su gran aportación en esta obra, Habla de la asunción de responsabilidades, de la humildad y la modestia, elección de sucesores, resultados sostenibles y foco en la organización. Por último, quería llevar una reflexión global de todo este tipo de trabajos, y es que, dada la metodología utilizada de escoger una población y de ella una muestra, en los libros en general eh, publicados la muestra es muy, muy corta, dentro de lo que podía ser la población, de forma que las conclusiones a las que se llega podrían ser las que obtiene el autor o las contrarias tomando otro tipo de muestra. Paradoja que se da también en la bibliografía analizando otro tipo de empresas. Por otro lado, también focalizadas todas estas obras en lo que son las empresas americanas. Mientras que en España, y por la característica de nuestras empresas pymes y micropymes, el tipo de estudio o metodología podría diferir. En cualquier caso, obras de obligada lectura para analizar la correlación en qué hacen las empresas y qué resultados obtienen. Muchas gracias.